Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estáis pasando genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a explicar cómo podéis ganar hasta 300 dólares diarios con CPA Marketing, con un método que es muy sencillo y que está funcionando y que va a funcionar todo el 2021. Es realmente fácil. Vamos a ver cómo podéis hacer las ofertas, la landing. Y la fuente de tráfico. Quédate conmigo hasta el final porque te va a gustar lo que vamos a hacer. Dale click a suscribirte ahora mismo a mi canal si no estás suscrito y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis video tutoriales que realmente te van a ayudar a generar ingresos extras. En este video vas a ver el paso a paso de cómo puedes generar hasta 300 dólares diarios utilizando el CPA Marketing.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 Vamos a utilizar tres cosas principales. La red CPA, una landing page, el tráfico y después vas a ver tus ganancias. La red CPA que yo voy a usar para este ejemplo, para este tutorial, es Movidea. Pero tú puedes usar la que tú quieras. CPA Grip, CPA Lead, Movidea, Max Bounty. La red que a ti te guste más es la que vas a usar para coger las ofertas. Estas ofertas que te voy a mostrar están en casi todas las redes, así que no tienes ningún problema. Para la landing page vamos a usar Blogger. ¿Por qué Blogger? Primero, porque es gratuito. Y segundo, porque la landing page va a ser de texto completamente. No vamos a tener nada de imagen. No tiene sentido tener un constructor fuerte y sólido si solo quiero meter texto. Puedes usar Wix. Puedes usar Blogger. Puedes usar Wordpress. Puedes usar la que tú quieras. Porque he elegido Blogger. Para que rápidamente suban los buscadores. Por eso la he elegido. Pero tú puedes usar la que tú quieras. Google Sites también te puede funcionar para esto. Porque simplemente queremos que arranque rápido en los buscadores. Vamos a ver la red de tráfico que vamos a usar. Que ya te la mostraré esa. Y cómo puedes generar esas ganancias. Vamos a empezar con nuestra red CPA. Para efectos de este tutorial te he dicho que yo voy a usar movidea este es movidea te registras si no estás registrado es muy sencillo no te van a llamar por teléfono no te van a hacer ninguna entrevista y es realmente fácil meterte a movidea hay un montón de ofertas ves offers directory una vez que estés dentro offers directory tú puedes elegir cualquiera en mi caso todo el mundo sabe que yo trabajo mucho mercado anglo Tú la puedes usar también para países hispanos. Por ejemplo, México. Vamos a poner México. México. Y tenemos 30 y 63 ofertas para México. Luego vamos a poner, por ejemplo, Colombia. 64 ofertas para Colombia. Perú. Ay. Perú. Otra 54 para Perú. Pero... Yo lo que voy a hacer es elegir la categoría. Aquí hay un montón de ofertas, pero no de las categorías que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero Zip Takes and Coupons, le doy clic. Y luego una subcategoría. Fíjate que están las subcategorías. Vamos a suponer que yo quiero Gift Cards y Electronics. Ya está. Y le doy a solicitar. Solo tengo cuatro. Estas cuatro no me son útiles para lo que yo quiero. Este es para productos de belleza, ejemplos de comida... Um, un iPhone 11, ni siquiera es el 12, el iPhone 12. Por eso no busque las de Latinoamérica. Tú puedes elegir las que tú quieras. ¿vale? Hay muchas redes. Max Bounty tendrá más para el la, mercado Latinoamérica. Um, Offer Mobile tendrá más para Latinoamérica. En fin, tú tienes que buscar la red en la que tú estés seguro. En mi caso, yo escogí Estados Unidos. ¿Ves? Y lo mismo, en, todas, en las mismas categorías, si le voy a solicitar. ¿Ves? Me aparecen un montón, un montón. Y como me aparecen muchas, pues voy a trabajar Mercado Anglo. Ya las he solicitado y he pedido esta, que es la PlayStation 5, que está súper de moda. El iPhone 12 también. He solicitado también eh, una tarjeta de Amazon, que aún no me aprueban, está pendiente. Y he solicitado también otra PlayStation, otros anunciantes. El, la paga está bien, unos 72 más o menos por cada una de ellas, estas son un 9190 son CPLs porque a mí me gusta el CPL que es coste por lead y ya la tenemos. Una vez que ya tengo elegidas mis ofertas me voy a buscar los enlaces, le doy clic a cada una y me voy aquí a buscar el enlace, lo copio, copiar y me lo pongo en un blog de notas, yo ya me las he puesto aquí. En este, en este blog de notas es una PS5 el iPhone 12 y la de Amazon que todavía no me la han autorizado pero la tengo preparada y luego para mis visitantes que no vengan de Estados Unidos me hice un smart link y en el smart link me fui al mainstream y en el mainstream simplemente lo cogí ya está mainstream son juegos sorteos todo ese tipo de de verticales, por lo tanto, viene muy bien. Me copié el enlace para mi Smart Link y me lo puse en mi blog de notas. Aquí está. Y todo este texto que ves aquí es el que voy a usar para mi landing page. Nada más. No voy a usar nada más. Por lo tanto, el siguiente paso es hacer landing page. Ya tenemos las ofertas seleccionadas, en este caso, con Movidea. Insisto, tú puedes usar la red que tú quieras. Pero yo he utilizado Movidea porque tiene muchas ofertas para Estados Unidos y tiene luego un Smart Link para los que no vengan de Estados Unidos. Me voy a Blogger. En Blogger yo hice un blog nuevo con una cuenta nueva. ¿Ves? Es este. Y le he puesto Free Giveaways Today. Y empezar a hacer una entrada nueva. Si no sabes cómo hacerte un blog de Blogger, es muy sencillo. Te vas a tu... Gmail, con tu cuenta de Gmail tendrás esto, ves, aquí, y tú le das clic a Blogger, le das clic, lo voy a abrir en una pestaña nueva, y ahí te dirán, este es el que tengo yo ahora mismo, me pone que la legislación europea, exige que no formas de bla, bla bla bla bla bla, lo cierro, ya lo he aceptado, y tú puedes hacer o bien una nueva entrada o un nuevo blog, entonces es muy sencillito, yo estoy trabajando con esta. Y lo pongo, este texto que tú ves aquí, que yo ya lo puse para ahorrarnos tiempo si no se hace muy largo el video. This is a 100% free giveaway opportunity. Esta es una oportunidad, bla, bla, bla, para nuestros seguidores. Es una, una oportunidad de una sola vez. Para los que realmente quieren cosas. Elige el mejor regalo, lo voy a poner aquí. Elige el mejor regalo, la mejor oportunidad de regalo. Y aquí ya he puesto solo para Estados Unidos. Y le pongo, get a brand new ps1 release, click here. Y en el click here, no lo he dejado terminado justo por eso. Voy a coger este enlace, que es el enlace de movidea Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Click here. Y voy a ponerlo acá. Lo voy a pegar. Le voy a decir que lo en una ventana nueva. Lo vamos a dar en no follow y lo aplicamos. Y ya puedo quitar este enlace de aquí, que es feísimo y no tiene por qué estar ahí. Le he puesto tres puntitos para separar una oferta de otra. Tú puedes ponerle tres o dos. ves Y aquí lo mismo. Cojo mi enlace de Movidea. Lo copio. Le doy a click here. Me voy a ponerle el enlace. Lo pego. Lo hago aquí, lo dejo aquí, lo aplico. Y esto lo elimino. Y ya está. Esta no me la han aprobado todavía, así que de momento la voy a dejar en grises, que la gente ya sabe que si está en gris, no pueden clicar. Y luego tengo las oportunidades internacionales, que son todas las que no vengan de Estados Unidos. Y aquí es donde viene mi Smart Link, este que hemos puesto aquí. ¿Ves? Copio mi Smart Link, lo copio, y lo voy a poner aquí. Click here to get 100% free access. Aquí, le voy a poner. Ahí, lo pego, lo mismo, lo aplico y se acabó. Esto fue. Y eso es todo. ¿Ves? Ya está mi landing page, súper sencillita. Y simplemente le voy a publicar. Me va a decir, ¿quieres publicar la entrada? Lo confirmo. Y ya está mi entrada publicada. Ya está, le doy al ojito, clic. Y ya la tengo. Esto es para la Unión Europea, porque es obligatorio de dirección IP, user alien, se comparten con Google, bla, bla, bla. Acepto. Y ya lo tengo aquí. ¿Qué quiero que veas? Que, mira, pueden compartir. Pueden compartir esta página, lo cual está genial. Y no voy a dejar que pongan comentarios. ¿Vale? Así que no van a poner comentarios. Eso lo vamos a quitar. Pero sí pueden compartir cuando quieran. Ya está. Ya tenemos nuestra landing page. Es decir, ya tenemos los dos primeros pasos. Elegir nuestras ofertas de movidea nuestra cpa red es network es de movidea tenemos nuestra landing page con blogger en este caso simplemente para que rápidamente la sitúen los buscadores solita y no tenga ningún tipo de problema con baneados ni nada porque oye es blogger es de google vale voy a copiar la dirección copiar la url de mi landing page, la pongo aquí porque la vamos a usar más adelante para la fuente de tráfico. Ese es la landing page. Landing page con blogger. En este caso, tú lo puedes hacer con lo que tú quieras, insisto. Eh, cualquiera de las gratuitas está bien. Wix, Wordpress, mismo blogger, Google Sites, la que tú quieras. Has visto que es muy sencillito. Ya la tenemos. Vamos a buscar la fuente de tráfico. Y la fuente de tráfico no va a ser otra más que YouTube. YouTube va a ser nuestra fuente de tráfico. Mira, aquí tenemos eh, YouTube. Y lo que vamos a hacer es a buscar videos virales que nos puedan servir como arrastre. En mi caso, yo voy a trabajar con fútbol, porque yo sé que el fútbol es algo que a la gente le gusta mucho. Así que vamos a poner ahí, fútbol. Fútbol, ya lo tenemos. Epic Moments in Fútbol, Falcon Chiefs, es que este es fútbol americano, este es fútbol soccer. Soccer, soccer, hay un montón de soccer, americano. Y lo que vamos a hacer, como te he explicado muchas veces, es filtrar por Creative Commons. Ya los tenemos filtrados y vamos a escoger un video que tenga muchísimas visitas. Este está bien, Leo Messi, Setting New Standards. Este está muy bien, de 124.000, fútbol en 4K, fútbol game 29.000, 5 millones, buen Cristiano Ronaldo made by Sky Football, este es muy bueno. Y como es en Creative Commons, este nosotros lo podemos usar, mira, Clip Source Reuse Allowed, está permitido su uso nuevamente, este está muy bien. Luego están estos otros, Barcelona, eh, bla bla, hay muchos vale y yo lo que es el que elegí que no está en esta primera página es el siguiente es este voy a saltar los anuncios ahí está y se llama momentos épicos e inolvidables del fútbol 2021 nuevo súper bueno voy a quitarle el audio porque aunque tú no lo escuchas me, me molesta un poquito ahí está lo ves 2, millones de suscriptores para este canal Le voy a dar a mostrar más Aquí no me dice explícitamente que es Creative Commons Pero es Creative Commons que ya lo he buscado Y es Creative Commons Y una vez que ya tengas elegido tu video También está muy bien el de Leo Messi Y el de Ronaldo está fantástico porque tiene un montón de visualizaciones ¿Ves? 5.2 millones de visualizaciones Está muy bien Entonces tú lo que harías sería abrirlo en una pestaña nueva Suponiendo que fuera el de cristiano. Y mira la licencia. Creative Commons. Reutilización permitida. ¿Vale? Entonces, este lo podemos reutilizar. ¿Y qué vamos a hacer para reutilizarlo? Tiene cuatro minutitos, lo cual está genial. Nosotros vamos a hacer un video de máximo tres minutos. Como mucho. Como exagerado tres minutos. Así que, este video lo voy a coger. Lo voy a dar a copiar. Entonces, le voy a copiar la url. Y lo que voy a hacer es buscar en Google Save from YouTube. Save from YouTube. Le doy clic. Y me va a poner varias páginas. Y una es descargar vídeos de YouTube. Le voy a dar clic ahí. Tú vas a hacer todo este proceso con el vídeo que tú elijas. Le voy a dar a V y le voy a descargar. Estas páginas suelen tener publicidad. Así que bueno, tienes que ser paciente y quitárselas. Aquí me aparece ya cuando está lista. Le doy a descargar en 720, lo cual está muy bien. Clic. Voy a quitar esta página de publicidad. Y si te fijas, en la parte de abajo, aquí ya se está descargando. Aquí estoy descargando mi video. Mi video. Ya está listo. Y una vez que lo tenga descargado, ves, ah, me aparece dos veces, te lo voy a cancelar. Y una vez que lo tenga descargado, ya puedo cerrar esta página. Y voy a abrir mi editor de videos. En mi caso, yo voy a usar cantilla porque a mí me gusta cantilla eh, o Camtasia, como lo conozcas, ¿vale? Y voy a editar este video y lo voy a dejar solamente dos minutitos. Una vez en Camtasia, bueno, tú en el editor de videos que tú quieras. Hay muchos gratuitos. Si buscas en, en Google, editores de video gratuitos te van a hacer varios. Por ejemplo, OBS, Hitpins one shot, hay muchos pero yo pues tengo este yo ya lo subes en import media o simplemente arrastrando coges el video ves, en mi caso va a ser el de epic moments es este, epic moments lo arrastras al timeline que es este, es pues ahí lo tenemos y lo que yo te contaba al principio es que lo queremos pequeñito queremos un vídeo de máximo 3 minutos vale, entonces este dura casi 10 minutos, lo vamos a cortar, vamos a ver la primera parte, y vamos a, a cortar. ¿Ves? Y vamos a intentar cortarlo donde tenga coherencia. Ahora mismo para efectos de grabación, ¿ves? lo voy a cortar así donde yo vea más o menos oportuno, sin secuencia ninguna. Una cosa que tienes que hacer es quitar el audio. Siempre tienes que quitar el audio porque si no vas a tener problemas de copyright. A ver, vamos a, a ver. Voy a quitar, por ejemplo, esta parte. Con cantarse es muy, muy sencillo. Es botón derecho y Cut o Control-S. Da lo mismo. ¿Ves? Y voy a dejarlo todo hasta el minuto 3. 3.38... Lo cortamos y que quede bien. Tampoco vamos a cortar por cortar. Entonces lo ves tú. Vamos a intentar que acabe bien esta jugada. Ahí. Y esto lo vamos a cortar. Todo. A ver cuánto nos queda el video. Delito. Y nos van a quedar... Eh, 3 minutos 10. Fíjate que me lo pone. Tres minutos diez de video. Y eso es todo. Eso es con lo que yo me voy a quedar. El audio se lo voy a quitar. En mi caso, este, este programa pues me deja separar audio y video. ¿Ves? Entonces el audio, que es este, se lo voy a quitar. Se lo voy a quitar porque yo no sé si tiene o no copyright. Entonces, fuera. Y está en silencio. Y si yo quiero ponerle... Mira qué buen, <ríe> qué buen thumbnail. Este podría ser un thumbnail perfecto. Igual lo cojo de thumbnail. Está en el 035. Bueno. Eh, te decía, si tú quieres meter audio, mete un audio gratuito, te vas a YouTube y YouTube tiene audios gratis y lo puedes meter. ¿Vale? En este caso, lo voy a dejar hasta aquí, entonces simplemente en mi programa le doy Share, local file, eh, le pongo las settings normales que ya tengo yo por defecto, todo en automático, todo sin problema, y le voy a poner aquí, por ejemplo, Epic Epic Football Moments 2021 Por ejemplo ¿vale? Y lo voy a guardar finish. Lo va a guardar, lo está renderizando Se tardará un poquitín Renderizando, no mucho Un par de minutos, así es que lo voy a parar hasta que acabe El render Ya está terminado, ha tardado aproximadamente Minuto y medio, le doy a finish Y ya lo tengo Ya está todo listo Y se acabó, y lo que tengo que hacer ahora Es irme a Youtube, a mi cuenta de Youtube le doy a subir, a subir vídeo. Y voy a subir el vídeo que acabo de editar. Lo tomo de la carpeta de Camtasia. Como son como es un vídeo tan chiquitín, pues no tardará apenas nada. ¿Vale? Y aquí le voy a poner Epic. Football Moments. Esto con mayúscula. Bueno, esto con mayúsculas. Epic. Football Moments. Simplemente para que nos nos lea el algoritmo. Y le voy a poner mayúsculas Most Watch. Para que vean que lo tienen que ver. Y vamos a ponerle, si puede ser un emoji de un, un baloncito o un fuego, algo para que llame más la atención. Aquí, al principio, y luego al final. Y para eso me voy aquí. Le voy a poner emojis. Y me da la lista de emojis. Y otro de Y voy a ver si hay uno de fuego. Un rocket. Algo que llame la atención. Ahí estamos. Lo copio. Copiar. Lo pongo aquí. Lo ponemos aquí. Ahí está. Epic Football Moments. watch, Y aquí un baloncito. En Activity vamos a buscar un balón. Una pelotita. Soccer Ball. Copiamos lo pongo en mi, aquí, en watch ahí está, perfecto, esto mismo lo copio, lo pego aquí, y desde luego le vamos a poner el llamado a la acción, que, que es lo que nosotros queremos, y es get free stuff today, y le vamos a poner nuestra landing page, no le vamos a poner el enlace completo, lo vamos a cortar con Bailey. Yo ya aquí lo he acortado. Le doy a Copy. Lo pongo en mi video y ya está. Y ahora para que arranque bien, vamos a irnos en la parte de abajo. Donde están las etiquetas. Vamos a decirle que no es un contenido creado para niños. Es muy importante. Vamos a darle en más opciones. Y aquí vamos a ponerle... ¿Ves que nos recomienda etiquetas? En mi caso, porque yo tengo bajado el vida IQ, pero si tú no lo tuvieras, pues vas a poner fútbol. Ya está. Eh, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, los, los que son más grandes, eh, por ejemplo, Barcelona, por ejemplo, Real Madrid, y desde luego vamos a ponerle Epic, Football Moments 2021. Y también Epic, football MOMENT, no no en plural, sin MOMENTS, sin el año. Y vamos a poner BEST, best football MOMENTS. ¿Ves? Y con eso ya vamos a rankearla mejor. Y vamos a poner un thumbnail El thumbnail podemos elegirlo nosotros aquí. ¿Ves? Habíamos dicho que en el minuto 34 había algo interesante, 35. Ahí lo voy a dejar. Y le vamos a dar a siguiente. Esto no lo vamos a hacer porque es una, un video para, para que nosotros podamos atraer tráfico. Público. Y lo publicamos. Y eso es todo. Y una vez que esté publicado, la gente que esté buscando por Epic Moments en fútbol, pues lo va a ver. Y el thumbnail, claro que va a estar ahí. Y ahora simplemente nos toca o bien publicar en todas nuestras redes sociales, ¿ves? todas, para que la gente llegue y esperar que vengan también a través de la red de búsquedas. ¿Cuántas veces tienes que hacer esto y cómo lo tienes que hacer? Muy sencillo, tienes que subir mínimo, mínimo 10 vídeos de este tipo, 10 de fútbol o 10 de baloncesto o 10 de deportes, de los que sean, que tengan muchísimas visitas que estén muy bien rankeados ya en YouTube, para que simplemente lleguen a tu sitio, les pones un título, si no exacto, parecido al que tienen, y pones esa parte, la parte en la descripción, que es que pueden tener cosas gratis hoy, y que se vayan a nuestra landing page, en este caso la landing es inofensiva, porque está hecha en Blogger, y que compartan, y eso es todo. Y vas a ver que de esta manera tú vas a poder conseguir tranquilamente entre 300 y 400 dólares. Simplemente siguiendo esta sencilla táctica. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Espero que, espero que lo pongas en práctica. Recuerda que para hacerlo es muy sencillo. Necesitamos una red CPA, en mi caso fue Movidea, para elegir muchas ofertas. Una landing page que hicimos en una página gratuita como fue Blogger, pero puedes hacerla en Wix, Google Sites, en WordPress.com, en lo que sea. El tráfico lo vamos a conseguir desde YouTube copiando videos Creative Commons que nos dejen los derechos de reuso con modificaciones y atrayendo a la gente a este tipo de videos cortitos, máximo 3 minutos, mínimo 2 minutos, para que se queden con ganas y le den rápidamente a la descripción y lleguen a nuestra landing y podamos generar ingresos.